Fijaros, esto es un corazón humano, que asco. Esto está lleno de órganos, órganos de personas. Blah. Dios mío. Bueno, no está del todo vacío, tiene algunas cosas, pero no es que lo hayan robado, simplemente que cuando lo cerraron, pues llevaron todo lo que son las máquinas y todos los elementos, pues a otro hospital supongo, o a lo mejor lo vendieron o algo, no sé. Pero vamos, que no tiene signos de que haya sido destrozado ni nada. Ahí hay un interruptor, esa es la luz del ascensor. Voy a dar la luz. Pues en este hospital rodaron una serie cuyo nombre no me acuerdo y bueno, parece ser que este, este edificio lo usaron como doble escenario una de un hospital y la parte esta que es un poco así más de pasillos, pues hicieron como una especie de comisaría de policía todo lo que hay por aquí, órganos. Se supone que aquí están metidos en estos frascos que supongo que estarían llenos de formol pero algunos se han roto. Fijaros la cantidad de órganos que hay aquí, increíble. Hemos a lo que es la morgue, que es esto de aquí. Que bueno, como decía, ya debería de buscar un sitio para dormir, que creo que ya lo he encontrado, que va a ser el mejor sitio, que no es más más ideal, porque es donde estaban los muertos. No creo que es un sitio muy cómodo, pero bueno, mejor que en el suelo. Yo creo que además ahí estaré bastante protegido. Me está entrando bastante hambre y la cosa es que tengo una inquietud, no sé. No quería investigar mucho del todo porque es que es un canteo de noche se ve un montón con todas las ventanas que hay, así que yo creo que lo mejor será dejarlo para mañana por la mañana con la luz del día más tranquilo. Y nada, me estoy quitando un poco porque a ver, se ve que hay gente a robar, no entra, pero sí que debe haber una especie de guardia que se da una rondilla por aquí porque está todo bastante así bien preparado, cerrado, no sé, a ver. Espero que mientras esté durmiendo, pues no, no venga, porque sería joder, un poco una putada. Uf. Que bueno, como veis, tampoco era muy grande porque solo caben cuatro personas. Esta es la parte superior. Yo creo que dormiré mejor más abajo. Que es más? Así que. que eso era un pedrusco, esto es un corazón, es un corazón solidificado y petrificado que a saber la de tiempo que lleva aquí, huele un poco a roñoso, amo, qué puto asco, supongo que humano porque si esto es un hospital, si sí, voy a dormir ahí, no quiero tener un corazón, vale, por pues nada, pues voy a ir a por mis cosas y yo creo que aquí estableceré mi campamento base. y la verdad que esto huele tan bien espero que sepa igual que huele pero bueno yo creo que tengo tanto hambre que me comería cualquier cosa ahora mismo pero tiene muy muy buena pinta al final he de decir que la comida esta está buena y todo eh, sí que es verdad que le falta un poquito de sabor, no sé si es porque he echa demasiado agua o porque simplemente es así. Está muy muy aceptable. Me podría haber comido algo más, pero bueno, está bien. Bueno, creo que va siendo hora de preparar el saco de dormir para dormir aquí. Espero que con este no tenga mucho frío, pone que es para 5 grados. va a ser duro porque es que encima se me ha olvidado la puta esterilla así que voy a dormir en madera Uf, No sé cómo me voy a levantar mañana Yo creo que después de todo no va a estar tan mal A ver, esto es duro, bastante duro, pero no sé Por lo menos frío no voy a pasar Y bueno, poco más puedo hacer en, el, en lo que es en el día de hoy al final, bueno, pues este es el sitio que he elegido para dormir. A lo mejor no es el que elegiría todo el mundo. Muchos a lo mejor me dirán que joder, qué loco, que te vienes aquí a dormir tú solo. Bueno, eh, la realidad es que también hay mucha gente en todas las ciudades que duermen en la calle, que yo creo que la calle es mucho más peligrosa porque te expones a más, a más peligros. Y bueno, aquí dentro lo cabe, estoy en cuatro paredes más o menos seguro, aunque lógicamente no sé lo que puede pasar, si puede entrar a alguien las condiciones del sitio, pero bueno voy a enseñaros las vistas que tengo ahí lo que es otra camilla y unas manchas que no sé qué son pero dan un poco de asco la verdad es que estando en esta situación me da un poco de que pensar de cómo es la vida, de que es como una una paradoja porque justamente en el sitio donde estoy es donde normalmente suelen estar por última vez las personas. No es muy agradable la sensación en plan de pensar que donde yo estoy ha habido mucha gente muerta. Es que es muy complicado, ¿eh? Espero que no tenga pesadillas hoy ¿eh? porque si no lo voy a pasar de puta madre. A todos nos llega antes o después. Voy a poner la alarma bien temprano porque es posible que haya trabajadores ya que, según he visto, hay material de obra. Imaginaros que entra un obrero y encuentra esto abierto y con una persona adentro. O sea, Uf. eso sí que daría miedo. ¿eh? <ríe> Espero que no me asuste. Vamos a dormir. O a intentar dormir. Hasta mañana. Vale, deben que ser como las 4 está costando bastante dormir, pero la cosa es que, más o menos, cuando ya tenía el sueño cogido, he escuchado una serie de ruidos que es que yo creo que aún se escuchan. La verdad es que son un poco perturbadores. Aparentemente no hay nadie. Hola. ¿Hay alguien ahí? Joder, uf. qué sueño. Son las 8 y algo. Porque ha suena el despertador y me quedo un rato más durmiendo. Supongo que 10 minutos. Así que bueno, uf. me voy a levantar ya. Así que empieza el día. Bueno, hace un poco de fresquete por la mañana, pero bueno, estoy lo que se dice destrozado. Voy a desayunar. Como tal, las mañanas me tomo un batido. Vale, ahora que está todo un poco mejor iluminado, lo que voy a hacer es recorrer todo lo que no pude mostrar ayer porque no había luz. Entonces yo creo que ahora es buen momento para, para poder grabarlo, ya que con la luz del sol paso más desapercibido. Bien, estoy justamente en la sala donde, pues como veis a mis espaldas estaban todo lo que eran las camillas. Supongo que sería una de las zonas principales de este hospital. Y como curiosidad, para ver que aquí se rodó una serie, eh, aún quedan las... Un poco como la ambientaron, porque se supone que la serie que grabaron aquí debería de ser de, de Hong Kong, porque está con letras en japonés y pone directamente Hong Kong Metropolitan Hospital así que curioso fijaros esto que es muy curioso que es suelo fisiológico pero a mi entender el suelo fisiológico es transparente, no rojo han aparecido estas cajas y me da mucho de qué pensar pero me ha dado cosa porque quiere decir que por la noche ha entrado alguien o no sé, no me he enterado de nada la verdad es que esta zona está bastante alejada de donde he dormido pero fíjate todo lo que han puesto ahora. Es una de las zonas que más me gustan de los hospitales que justamente ahí en el centro es donde estaría la silla de operaciones con todas las luces por ahí colgando y es una pena que ahora mismo no esté. Os voy a poner imágenes de lo que nos podríamos haber encontrado aquí. Vale, estamos en lo que es la zona de los laboratorios. Mirad esto que es de... justamente tiene que ser de la serie que se grabó aquí porque está en chino o en japonés. Ha entrado gente aquí dentro del hospital, así que voy a intentar salir sin que me vean.